Eh, mi campo de actuación ahora mismo es eh, la sordera y los trastornos asociados. Yo vengo bueno, pues de una eh, dinámica en la que me, me gusta y curioseo todas las áreas de logopedia, me parecen apasionantes, pero sí que es verdad que en los últimos años me dedico eh, casi exclusivamente a la sordera y los trastornos asociados. Con otras dos eh, compañeras pues, eh, montamos una fundación de sordera en Galicia, y prestamos servicio pues, a los usuarios, a sus familias, porque muchas veces hacemos también trabajo de, de, asesor, de asesoras. Y, y ya mi gran pasión, pude verme realizada aquí, son eh, los informes periciales, el asesoramiento sobre todo, y los informes periciales, que por cierto, invito a todos los logopedas y las logopedas, a eh, meterse de lleno en este área, porque es muy eh, gratificante, muy interesante, y ayudamos a que los valoradores y, y en muchos casos, pues, el Poder Judicial, eh, pueda determinar si una persona tiene eh, una incapacidad o una capacidad para desarrollar su vida. Cuando surgió la idea de crear el Colegio Profesional de Logopedas de Galicia, eh, la verdad es que desde el minuto cero las asociaciones de estudiantes y la propia universidad, pues, pues eh, le interesó muchísimo, era un proyectón, era algo que necesitábamos y, y de hecho llevábamos años eh, pidiéndolo y, y trabajando en él. Entonces, bueno, pues llegó el momento de hacer candidaturas. Yo soy de esas personas que piensa que alguien la tiene que formar, <ríe> con lo cual Fui una de esas personas que formó eh, la candidatura con, en ese momento, otras siete compañeras. Y bueno, pues le eh, debimos degustar como propuesta a los colegiados de Galicia porque salimos elegidos. El Consejo General de Colegios de Logopedas no, no es un, un ente eh, abstracto y sin forma. Lo componen eh, cada presidente de los colegios autonómicos y cada colegiado que está detrás. Es eh, la voz de la profesión, no solo en España, sino en muchos casos en, en propuestas también europeas. Dignifica la profesión, la potencia y, y por supuesto, pues busca el estatus de la disciplina y su regulación. Es un, una entidad, un organismo que trabaja en conjunto con otros organismos eh, similares o afines, como puedan ser... Eh, organizaciones eh, también colegiales, eh, profesionales y, desde luego, pues eh, participa en todo tipo de, de foros. Eh, para mí, el Consejo General es algo que tenemos que mimar, participar eh, todos y todas, llevarlo muy alto, porque es tan necesario como son los colegios eh, autonómicos y, claro, aunados, además, en el Consejo General de Logopedas. Cada uno de nosotros tiene la misión y la responsabilidad de eh, apoyarlo e impulsarlo.